cuando la falta de liquidez se convierte en uno de los mayores problemas para una empresa. Los problemas económicos empiezan a aparecer por todo lado y resulta difícil salir de este ciclo vicioso si no se dispone de una alternativa que sirva como soporte económico con el fin de seguir avanzando mientras se consolida el efectivo necesario para ajustar la liquidez de la compañía. Es necesario tener muy en claro el concepto acerca de los diferentes aspectos económicos que se presentarán en el futuro próximo alrededor de la compañía. La empresa por sí sola no puede resolver sus problemas por falta de liquidez, por lo que debe recurrir en su mayoría de ellas a fuentes externas o ajenas de financiación para poder compensar su flujo de efectivo hay momentos claves en los que se pueden realizar movimientos estratégicos en la unidad de negocio para permitir el aumento sobre el valor del proyecto y darle un impulso económico obtener una rentabilidad más alta e incrementar el valor nominal de las acciones en una compañía